¡No se mueve! ¿Qué es? ¿Qué es? sí. Sí, Sí, bueno, vale, vale, vale. ¡Bien ¿Qué es? ¿Qué ¡Cortaste la es? ¿Qué ¡Dale! Gavi, Por fin Bueno Chiquitita, mojarra, pero bueno ¿Pero ahí? ¿Qué mojarra vos? ¿De qué estás hablando? Mojarra es lo que es pecolales, eso está bien tiene ahí ¿Sabías? Cuéntalo lo que pasa con esto ¡Opa! El Leo, la primera ¡Vamos! Es cañita más como esta eh, ya estás gozando. Eh, no salte. No ¿Viste? Te dije que le teníamos que poner música con... a <risa> Keiko. Cuando quiera la, sí, la, la doy, eh. Papá. Eh, voy nada. Sí, sí, tranqui, tranqui bueno, linda, linda linda Ah, bueno, eso es que bicho grande. linda, esto, Diego? la cámara? Sí, está jugando. Opa. Ah, ¿qué pasó con Bueno, ahora cuando maremos, vamos a encargar igual que la, están todos con la misma toda la, la, toda la familia hasta acá El, el de se regaló hace un ratito se me dio. El de me contó que había un milagro de de tras